Hola gente YouTube, estamos aquí en un nuevo video de reacción. Vamos a reaccionar que ya había reaccionado al canal de Shotter eh, me creo que se haya pronunciado bien porque no veo un carajo donde estoy muy lejos de la Goku. Eh, que bueno, eh, ya había reaccionado a un video suyo de personaje que se había acostado a Jihad y comentó un video mío que le gustó mi reacción. Así que bueno, me interesó... Este video por los momentos más brutales de, de Marvel Así que lo busqué y bueno, lo encontré este Y bueno, vamos a reaccionar mira mira toda y yo no sé si es como monetiza o no monetiza Porque son brutales, así que vamos a ver este video Los 7 momentos más atroces de Marvel Ok A ver esos Número 7 Nivel final Ustedes mm. lo piden. Regresamos a los videos clásicos y espero que la apoyen ¿Eh? si realmente ah. extrañaban <ríe> esto. ¿no? Como este tipo de listas son demasiado predecibles, intentaré mencionar algunos casos no tan comunes. Y obviamente, no, la muerte de a... Guaz, <ríe> como todos los acontecimientos de Marvel Zombies, están demasiado quemados en esta vitrina, por lo que no estarán en el video. Empecemos okay. sin antes pedirte como favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. El castigador, al ser mencionado Realmente es para hablar sobre su carismática forma de ver las cosas. El tema central de este personaje no solo es la venganza, sino lo realista y crudo que pueden ser algunas de sus historias. Mi cómic favorito de él, sin duda, es el de Punisher Max, donde no solo tenemos una escena bastante core en su haber, donde dispara a la cabeza... A un el tema aquí es que tras extrañas teorías sobre Esta ¡Eh, trama da a entender que después del disparo con una cuchara grande El castigador le arranca gran parte de la carne interior de su rostro Para después comérselo en una especie de caldito Vaya que si sí es vengativo para hacer este Rico caldo, no, este tipo de cosas Ok, empezamos bien, eh Número 6. Esmeralda. Sin duda la caída de Bruce Banner Hulk? y su regreso en el 2018 con Immortal Hulk nos dio a entender el gran contenido cama que aún puede ofrecer. Renovado en diferentes aspectos, esta serie de cómics contiene en sus artilugios más llamativos, Hi. escenas realmente mortificantes, viñetas gore, mutilaciones oh. a nivel gradual... Pero lo que podemos remarcar al decir una de las más atroces, es cuando se arranca la cara, dándonos a ver el hueso del cráneo junto a la viscosa rama de carne y putrefacción con sangre verde. ¡A la puta madre! Número 5 No es por nada, pero en aquellos años cuando Deadpool no era muy conocido, a mí mm -hmm. me encantaba sus cómics por lo visceral y gráfico que puede llegar a ser. Un personaje no era muy auto ¿no? prácticamente inmortal abre muchas de las posibilidades a escenas verdaderamente traumantes. Como por ejemplo, un ah. momento realmente atroz es cuando un elefante le atraviesa el estómago, abriendo la atadura de todos sus órganos internos, jalando sus intestinos de manera brutal. Eh. No es tan brutal como el de Pony, ¿sabes? Igual Igual sí, brutal, ¿no? Pero... Número 4. Rizos de oro. Momentos Uy, atroces ver. no necesariamente ah. se podría decir escenas core o sinónimo de crudeza ya. pura. Este puesto se me hizo sumamente ¿no? traumante, ya que una de mis waifus, como lo es Gwen Stacy, ¿Eh? disfrutó a mi parecer uno de esos momentos curiosamente malardos. Pues conocimos que ella mantuvo ah. una relación amorosa con el Duende Verde, donde hasta sí. llegamos a ver una escena donde hacen el delicioso, si es que me entienden. Bueno, trae que después se arregla, <ríe> no sé si se arregla de alguna forma, que esto fue ilusión de misterio o algo así, no entendí muy bien, pero se hizo meme, ¿no? <ríe> de que el Duende no se acostó con güey sino con misterio. <ríe> algo así, no entendí. Número 3. Morado. Es obvio que Thanos aparecería en esta lista. No nombraré lo que ya todos conocemos, sino remarcar una escena en su cómic, Thanos Gana, donde vemos ¿Mm? cómo destruye a Iron Man, partiéndolo en dos. Oh. Y quizás dando como referencia al acto de Sentry, donde oh. él hace lo mismo, pero al día. Oh, me acuerdo en los cómics. Eh, ah, me olvidé cómo se llama ¿Auxilio? exilio, ¿Exidio? no sé. Y ahí también estaba viendo de Spiderman. Eh, sí, acá mata a Ares, el dios de la guerra. ¿no? La... Eh, parte se ve todas las tripas, toda la sangre chorreando. ¿eh? Muy family friendly este es cómic. Dios Ares. Lo Hizo pija, ¿eh? Número 2. Hierro. Ay. Tener el logro de odiar a los humanos se lo lleva sin tongo magneto. Ultimato. Tras su gran misión al asesinar a millones de miles de habitantes en la Tierra, incluyendo a superhéroes como villanos. Mm. Este fue uno de los momentos más impactantes en la trama, además uh, el plus de asesinar a Wolverine que es prácticamente imposible. Además de oh, metro le hizo flotar el plus de asesinar a la mierda. ...a Wolverine que es prácticamente imposible. Eh, me acuerdo un diálogo de Wolverine que dijo a Magneto si te crees un dios entonces el dios está muerto. Entendí la referencia. Pero también Magneto hace que los rayos de Ciclope que son de metal y Ion le disparen a Wolverine dejando casi el esqueleto. Y para rematar le arranca la Mantium del esqueleto de Wolverine. Sí. Y ahí se mueve Wolverine Ultimate. Muy brutal y... Número 1. No sé. uñas. Mencionar los cómics más viscerales de la penúltima década ¿Eh? aparece sin duda en los primeros puestos Olman Logan. Con escenas de Wolverine explotando la espalda del mismo Hulk Sintiendo uh... el ácido estomacal en todo su cuerpo junto a pedazos de caca y órganos yeah. También está la escena de cómo asesinó a todos los X-Men oh. La verdad es que Wolverine es un personaje bastante sufrido por la vida Pues si también retocamos la escena en la que murió a manos de una de sus mejores amigas Rogue, ¿Eh? quien lo mata de manera buenarda Dime cuál es el puesto que más te llamó la atención. Déjalo aquí abajo. Creo que fue el 7, el de, el de Punisher. Los comentarios. Sí, de esto que que sabía, ¿no? Ah, y el de Hulk, que ya no me acuerdo cuál era. Eso último, eso, eso sí me, me, me sorprendió. Ok, me gustó el video, muy brutal algunos combis de Marvel. Y a veces si hay uno de ese, si puedo buscarlo a ver. Bueno gente, creo que lo dejamos hasta acá. Si te gustó dale un me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal para más videoraciones. Como este, si les gusta este tipo de videos. si no no sube tanto. Pero bueno, eso es todo por hoy, soy yo su último, nos vemos, bye chao, bye, eh, bye chao, adiós, bye bye bye, bye.